Reciban un cordial saludo desde el SERI. mi nombre es Emily Pinilla y soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital. Actualmente estoy apoyando al SERI desde la gestión de medios y visibilidad. Esta gestión tiene como objetivo posicionar a nivel regional, nacional e internacional al SERI y que sea reconocida como una oficina de relaciones internacionales que propenda por la formación de ciudadanos globales. Hemos desarrollado estrategias en conjunto con las demás gestiones del SERI para llevar a la comunidad académica productos comunicativos de interés general y de buena calidad. Productos como los han sido el boletín SERI News, los programas semanales, radiales, relaciones y el trabajo en redes sociales que se ha hecho, además de la difusión por correo electrónico. Les invitamos y les invitamos a ser parte y a conocer estas estrategias y oportunidades que tiene el CERI para que nos sigamos formando desde la interculturalidad. Gracias.